Tome. Ah, puta, este marica me dio. No, pilas, por acá nos están dando todavía. Deja que nos curamos. Curemos, curemos. Venga, venga, venga, vaya, vaya, vaya, vaya. vamos a curar todo bien. Pero todavía hay un montón, marica. Esta placa, esta placa. Ah, puta! otra vez me ¡Ojo, oh, Juan! ¡La pistola es mía! Me quitaron las pistolas, coño. Me las quitaron todas. Se las llevaron. Mira el oro ahí. Todo bien, todo bien. Yo me acerco a donde... Hay un tiro en el techo. Ya, ya ¿Sí lo vieron donde no, lo marqué? No, no, ya, ya, ya Ah, ya lo bajo eh. Gracias, bro. Pero el piloto ya está vivo. Hay que rematarlo. Míralo ahí. Esa. Aquí hay otro. Y las. Dos. Marica, venga, acá, acá, acá, vamos, acá vamos. Ah, mató. Dos marica. Ah, dos, son dos. Ya, ya lo bajaron. Ah, jué puta. Menor es estoy ahí mismo, porfa, ayúdenme. Uy, abajo, abajo, abajo, ahí en el edificio. De munición de calibre. ya no está activo. Esto termina aquí. Quedan 25. Todo bien, ya salgo en 5. Ya salen. Movimiento en esta zona. Espérate que no tengo municiones, weón. Tengo placa. ¿Quién necesita placa? Venga, yo, yo. Venga. Ah. Ya. ya. Uy, Marco. Llegaron todo el mundo ahí a matarnos. Ah, okay. oh, oh, bueno. uno más aquí arriba, uno más arriba. Co coño loco, ¿por dónde tú está, mano? <risa> oh, El está avanzando. munición de calibre medio. Sí, te apuesto arriba, te apuesto arriba, te de arriba. Y lo coge, lo coge todo de arriba. Buena, buena. Son tres allá ¿Tiene arriba, ¿verdad? Sí, que, que son tres. sí! en ¡Coño! ¿Por qué te, te los bajaste, güey? El pues. ¿Es que le oh, está tirando na'? a él. ¡Remátelo, remátelo! ¡Noooo! ¡Uf! ¡Tú eres asesino! ¡Bien! ¡Objetivo principal completado! ¡Buen trabajo ahí! Yeah ¡Bien! ¡Ve ¡Coño, asesino, loco! Oh, ¡Ve asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! Bueno, es como así, cuando...